Peggy 18 Hola y bienvenido a un nuevo pack directo En esta ocasión veremos todos los proyectos que se vienen three two, one, go. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> como que no hay imagen? <ríe> bueno, si ¿sí vieron el de Sonic, BOOM, básicamente es eso. Básicamente voy a narrar el segundo juego que he terminado, es el de Lego, ese. Y pues, nada más eso. Este es un video más o menos importante Porque... bueno... Es Sans Y ya, hablé de Sans Si es una nueva categoría Ni modo Bueno, eso fue todo Sí, fue algo corto, pero pues... Adiós <risa> Hace mucho que no hacía un nuevo directo <risa>